Mi nombre es Miguel Savage soy excombatiente. Eh, estaba haciendo la colimba en La Plata, en el Regimiento 7. Me faltaban 10 días para la baja. Y nunca imaginé que me iban a mandar a Malvinas. Pasamos 60 días en un pozo congelado, sin alimentación sólida, con temperaturas de 20 bajo cero sin saber usar un arma y conviviendo con nuestros tres enemigos, que claramente teníamos el clima, los ingleses y, tristemente, nuestros propios jefes, que nos trataron con un desprecio por la condición humana que nos costaba entender. Con esos tipos fuimos. No era un ejército sanmartiniano. Era la dictadura más sangrienta de Latinoamérica. El 25 de mayo en Malvinas, ya estábamos muy desnutridos, ya habíamos perdido 20 kilos, y teníamos un suboficial que era el sargento ayudante Ibáñez, alias el Urco, que era particularmente torturador, cínico. Yo vi por lo menos a 15 o 20 de mis compañeros estaqueados. Los estaqueaban de a tres, parecía Jesús y los dos ladrones. Siempre, era increíble la imagen. Era como la imagen de una crucifixión. Yo pensaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la patria? Acá no están. Acá está la dictadura, que son nuestros enemigos. El 8 de junio, cuando ya estábamos con esos 20 kilos menos, ya moribundos, el teniente me ordena ir en una patrulla junto a cinco compañeros y un sargento a una casita. Cuestión que a las tres horas llegamos a la casa, el primero que entró fui yo, porque yo iba como intérprete. Entonces entro a los gritos en inglés para que no nos tiren. No, no sabíamos qué podía haber adentro de la casa, si, si kelpers armados o ingleses. Las dos cosas eran un gran problema. Y Cuando uno viene de un pozo congelado y maloliente y viene moribundo, desnutrido, eso ya es, es, es hermoso y te conecta con la dignidad humana. Subí a las habitaciones de arriba y cuando revisé el cuarto matrimonial, eh, recuerdo abrí unos cajones y me encontré con un pullover inglés muy lindo, con guarda azul en cruz, que me llamó la atención. Entonces, me saqué la ropa mojada y me puse ese pullover perfumado, que olía como mi vieja, prácticamente. Y, y en ese momento sentí una gran paz y sentí una protección. Fue como que ese pullover me salvó la vida. Fue lo que, lo que me, como un salvavidas en el medio del mar, ese pullover, porque me levantó el ánimo. 24 años después, se lo devuelvo a Lisa, que todavía vivía en, el, en la granja. El pullover era del papá. Ella reconoció el pullover de su papá ya fallecido y se largó a llorar, apenas lo vio. Era, y me dijo que era, era la única cosa, que, el material que le quedó de su papá. Y la, le aparece de, de la Argentina continental 24 años después.